¿Qué teclas? Siempre el acento lo pongo mal. Bueno, muchas gracias, señorías. Pues desde nuestro grupo parlamentario nos oponemos al fracking y voy a explicarlo desde la perspectiva de, los efectos, del, de lo, desde los efectos de los gases de efecto invernadero, valga la redundancia. La realidad es que el gas proveniente del fracking es la transición hacia el caos climático sin un horizonte de salida y hay tres razones básicas para ello. En primer lugar, y principalmente, un aumento en el uso del gas natural en el sector de la electricidad no solo desplaza otros combustibles fósiles, sino también desplaza soluciones más limpias, como la eólica, la solar y la eficiencia energética. Estas soluciones son fundamentales para enfrentar el desafío climático y la infraestructura energética expandida basada en el gas continuará impidiendo su desarrollo. En segundo lugar, a más gas natural, más metano, un potente gas de efecto invernadero que se fuga más de lo esperado de pozos y tuberías. Como consecuencia, el aumento de emisiones de metano puede superar la disminución de dióxido de carbono utilizado que justifica el uso del gas natural. Tercero. Enfocándonos solamente en el dióxido de carbono, la extracción y quema de gas proveniente del fracking nos amenaza con la liberación significativa de más CO2 de lo que el mundo puede permitirse. Para evitar los efectos irreversibles del cambio climático, casi todo el gas natural que podría ser extraído por medio del fracking debe permanecer bajo tierra. Ese es el caso, incluso, si se tomara una acción global decisiva para disminuir el uso del petróleo y carbón, y eso sin dejar de lado los, los riesgos para la salud pública, la contaminación del aire, del agua, el peligro para la vida en general, los movimientos sísmicos inducidos… En cuanto al sentido de la enmienda, Proponemos quitar lo de paralizar las explotaciones de fracking en curso, porque hasta donde sabemos nosotros no hay ninguna actualmente operando en España. Gracias.